Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Abril Geinrat y esto es Viajando con Abril y bueno, hoy les traigo dos tips cortitos ahí en la bocha, son muy prácticos, uno es ver la página TripAdvisor que, ¿qué hay ahí? No, básicamente hay de todo y lo más importante que tienen es que les van a estar comentando cosas de todos los lugares del mundo, desde las actividades, hoteles, que es lo más importante, si se van a estar quedando en algún hotel, Ponen el nombre del hotel, TripAdvisor en Google, igualmente les voy a dejar en la cajita la información de cómo se escribe el lugar, el link directo para que pongan el hotel o la actividad que quieren hacer. Y lo importante es de que les va a aparecer la respuesta de gente normal, así como uno que estuvo en ese hotel, en esa actividad, en ese restaurante, en lo que sea. Y ahí van a ver los comentarios de las personas, ya que lo pagaron y ya dijeron hicieron, qué les parecía. Entonces, está buenísimo porque tenés los comentarios de ellos Y toda esa información, ahí ya está, gratis, no tenés que esperar a que alguien te comente algo Porque tal vez no conoces a alguien que haya ido a hacer eso Así que, ya contás con esa información Y ahí tomás la decisión de si vas a ese hotel, que ahí te enterás porque tal vez estaba más barato O si no tenés ganas, ya sabes por qué Y la otra actividad, que es el otro tip, que es el tip número 2 Que ahora en más voy a decir Ni tip Porque Ni es dos en japonés no se lo esperaban, no se esperaban que sepan números en japonés, pero ahora lo sé. Y bueno, el T, número ni, es, fíjense también en internet, pero obvio les dejo el link en la cajita, es el Big bus que es un colectivo muy práctico, el típico colectivo turístico que se puede ver en Buenos Aires, los que viven acá, o en las capitales grandes del mundo, se ve un colectivo en dos pisos donde va gente arriba sacando fotos qué es lo bueno de Big Bus que es la compañía que yo usé tanto en Roma o en París, <ríe> tuve que pensarlo. Bueno, lo bueno de ese colectivo es de que tienen miles de botones, así que te hablan no solamente los idiomas como inglés o español, sino que hablan en idiomas que no se me ocurren, pero hablan en mil idiomas. Y más allá de eso te dan auriculares y te puedes bajar en las paradas y pasa el colectivo cada media hora. Entonces tenés recorridos gigantescos. Y por ejemplo, yo no lo tomé en Londres, vos querías el cuadro de atrás, ¿Ah, ahí, ahí está, yo no lo tomé en Londres, pero debería. <ríe> y es realmente muy práctico, porque te subís, te bajás y mientras estás haciendo tour, ese parlantito que lo enchufaste a los auriculares, te va dando la historia de los lugares por los que pasás, te cuenta chistes incluso, por ejemplo en Francia te cuentan todo el lugar donde estuvo la guillotina que... Se ve que fue lo que más hicieron en Francia, eso es lo que pasó en todas las cuadras. Y... O cosas de Napoleón, siempre te cuentan algo de Napoleón en ese colectivo, es increíble. Vos decís, wow, hay más historia amigo, nunca nada de Coco Chanel. Pero bueno, estuvo muy bueno y es realmente muy práctico y barato. Así que por unos que sería tal vez 40 dólares tenés un tour que es todo el día, te puedes subir y bajar, tienen distintos recorridos, entonces es la opción práctica y barata porque tenés todo un día de tour, te bajás, te subís, recorres, caminas, das una vuelta y de esa manera gastas poca plata, aprovechás al máximo tu tiempo y tenés como un guía turístico, pero que no es pesado porque encima lo entendés en tu idioma, así que está buenísimo y no hay otras personas que le hacen preguntas, así que es como cuatro veces mejor. Y no me acuerdo ahora cómo se dice cuatro en japonés como para decirlo, pero me acuerdo cómo se dice tres, así que voy a decir, es tres veces mejor, son veces mejor. Y bueno, espero que todo esto les haya sido súper útil. Si les gustó el canal, le dan en algún lado de acá o de acá o de a suscribirse. Y si no, le dan me gusta. Y bueno, es eso no más Espero que les haya sido súper útil el video. Cualquier duda o consejo o recomendación incluso la pueden dejar abajo en los comentarios. Y les mando un beso súper grande, chicos.